hola qué tal gente cómo están bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos a otro video y bueno chicos hoy les voy a enseñar algo que pues bueno hace muchísimo tiempo pues bueno cuando yo voy a variar o que hace como una semanita pues a mucha gente que tienen tienen no sé tienen 100 estrellas tienen 200 estrellas y están o sea tienen su global rank y eh, me acuerdo que antes para llegar a la 2.1 Pues, digo, <risa> antes para tener este Global Rank Tenía que uno tener, eh, bueno, eh, valga la redundancia, ¿no? Tenía eh, eh, de que tener uno 2.000 estrellas Y pues sí, ahora con solo 100 estrellas se consigue el Global Rank O sea, Robto se ha vuelto loco, no sé qué pasó Pero bueno, eh, chicos, antes de empezar Pues bueno, quería pedirles eh, disculpa por no subir videos estos tres días pero eh, no tuve ideas, o sea, no, no tenía idea de qué subir Y pues bueno, ya es, ahora sí voy a empezar normal así Y voy a tratar de, pues bueno, sacar los videos así más o menos como el, que vi, como el video anterior, si no lo han visto pues Abajo en la descripción está el video anterior Y pues bueno, eh, también porque en estos días, bueno eh, Estos días, bueno, esta semana se podría decir que esta semana Se viene algo muy épico para el canal, ¿vale? Solo les digo que empieza por 14 No les digo nada más Solo les digo que empieza por 14 y pues bueno, eh, ahora sí, pues sí, Robto, pues ahora ha uh, desbaneado un montón. O sea, yo creo que ha desbaneado hasta los hackers, yo creo. Ha desbaneado hasta los hackers. Y pues eso es increíble, ¿no? Porque eh, antes, como sabíamos nosotros, pues eh, uno no podía, o sea, no podía, ¿cómo decirlo? O sea, no podía tener Blower Rank si no llegaba a las 2000 estrellas. Y creo que le subieron, creo, a las 3000, no, no me acuerdo. Pero era así, era casi imposible, ¿vale? Y los que tenían menos de mil estrellas No tenían Global Rank Bueno, y algunos que tenían un montón O sea, que no tenían estrellas O sea, que tenían un montón de estrellas Me, Me cago en la concha Y tenían, bueno, más o menos de mil mil siete mil Bueno, en mi caso, mil Pues no teníamos el Global Rank Y pues eso le cagaba a mucha gente, ¿no? Y ahora, pues que si hay Global Rank, pues ya Barcos y Putas, ¿no? Eh, pues bueno, chicos Es increíblemente increíble Cómo se le ha ido de las manos a RobTop esto Ahora ya no tienen estrellas, o sea, ya, no, ya tienen global rank ese, Esta gente, y pues bueno Yo sigo, sigo bugueado, o sea El global rank ahora me subió a 21.000 Y no entiendo por qué, o sea, no lo entiendo por qué No lo entiendo por qué subió a 21.000 O sea, increíble, ¿no? Subir a 21.000 y tener 8.000 estrellas O sea, debería estar en el puesto 3.000 algo Pero no, estoy en el 21.000 Un bug extraño que no se ha solucionado todavía No sé por qué Así que, pues bueno chicos, ese fue el video Espero que les haya gustado el video, ya saben, no olvidar un likecito y nos vemos hasta la próxima. Adiós.